ninguna de esas, mira, tenemos vas a la el de la polla chiquita la de Mario la preparó con todo eh. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Mario, el día de hoy nos encontramos en la calle. Venimos a algo que ya hemos probado, la neta. Pero eso fue hace como un año. Fíjate, Paul, el que nos metió la idea de venir aquí fue el, el Crack Nano. Sí, exacto. Es que al Crack Nano le encanta ah. esto. Nomás les voy a decir algo. Dice Nano que cuando viene a probar esto, siempre le duele como que si fuera una real. ¿eh? Pero pero la garganta, Paul. Exacto. Siempre dice, oye, cada que como esto me duele la garganta. Exacto. ¿Qué tan cierto es eso. Sí es cierto que toda la garganta que comes claro, eso. Ah. Ahí está vamos a mostrarles. Mira, aquí nomás les vamos a mostrar. Ah, Ahorita exacto. que pasa el camión. Pasan menos cómo se llama. A ver si ustedes se ubican. Mira, a ver, ahí está. ¿Qué piensan que es eso? <risa> los comentarios. Es la santa polla. Dice. Fíjate, se llama santa polla y el dicho te la comes. Ahí dice sí o no. No, no sabemos. Es el dilema. Ahorita vamos a ir allá. Ay, que nomás que tenemos que cruzar aquí. Ya, ya vamos a llegar. Es el momento de entrar. Y vamos a ver si, si hay ahorita. Vamos, Mano, tú ya estás acostumbrado. ¿Para qué te haces? ¿Para qué se hace que no ha venido? Mira, aquí. Mejor no, que la de tu ex. Mejor que la de tu ex. Sí. Vamos a ver qué hay aquí en el menú. Ah, exacto. Para ver qué, qué es lo que venden aquí realmente. Ah, fíjate, Mario. Viviendo, ya, qué es lo que venden. ¿Sí? Ustedes también lo van a ver, la venden verdad. Venden Panecitos ah, en forma de, ¿qué? ¿De, de... nepe. exacto. De nepe. Lo que me gusta es la decoración. Mira, aquí hay una salita ¿no? Ah, Está chida. El es un angelito y pues ahí hay unos peluchitos. Y vamos a ver, vente, a ver. Y pues hay... como pueden ver... Pues el concepto es sobre eso. Sí, está chido, fíjate, me gusta. Exacto. No, no es por por, así, por morbo ni nada, pero está chido. Está chido, no, la verdad está chido. No pues tiene es no, no, nada de morbo. Vamos a ver, vamos para ah, acá, exacto. a este lado. Lamentablemente, no, no es lamentable, no que orgullosamente nosotros aquí en México tenemos agua. Sí, exacto. Okay. Fíjense, a ver, a ver, ¿qué es lo que vende aquí? A ver, ¿me puede decir o no? Claro que sí, son waffles en forma de amigo, Ay, Mira, pero, aquel día vinimos a comer y estaba otra muchacha y nos explicó bien cómo es ¿Cómo se hace, sea, hace el proceso hasta y, hasta y todo sí, sí, sí. ¿Tú lo haces o no? También, sí, él él también a, a ver yo te pido payutos qué lo discriminan y el señor que hace aquí? ¿Qué hace aquí? a, no te a te ver Sí me hace la explicación si es el puro pan con mantequilla miel maple o azúcar canela ya la polla especial es para los más o menos golosos Oh, yeah. lleva un relleno, un chorro y un topping También tenemos la polla suprema Que esta literal ya es para los muy pero muy calientes Porque uh, uh. los rellenos combinables Chorro <ríe> extremo de la cabecita Los huevos, tres toppings Vuela. La salada es como una banderilla lleva una salchicha en medio, esta es premio doble Te comes la salchicha y aparte la polla uh. Y ya se no te llena con ninguna de esas Mira tenemos <risa> oh, oh, oh, oh, oh. Oh, yeah es que desinfectar las manos ¿tienes, ah, la de la de. Ay, <risa> Tienes una, te la agarras todos los días ni modo que no sepas sí, <risa> como la mía más o menos así <risa> ah, <pero, risa> <a mí. risa> no yo no no <risa> no no Mario? no no no no no no no no no no no no no, bien, no, ya estuvo, bien no, ya estuvo en las manos. Ya estuvo, ya estuvo, Mario. Claro. Pero se desinfectan bien, como que si no la usaras todas las noches. ¿Para qué te haces el, no, yo no, el santito? No, ya no. El no santito. cochino, Paul. Mira, no, dijeron nano <risa> ¿Te gustó? ¿Para qué quieres la foto, ¿Te, nano? te gustó. Bien, eh. amigos, son los rellenos. Ya ustedes eligen el sabor. Ok. Vamos a pedir, a ver, ¿cuál pedimos, Paul. A mí me da una de 50, mejor. La de 50 la no llevan a dar. ¿sí? ¿Una que lleva una lechita adentro? La especial. <risa> es que yo quiero esta que llevan. Dulce de leche Pues te la damos de dulce de leche Fíjate ¿Es que está goloso? ¿No qué? ¿Le gusta? Sí, sí, le gusta Sí le gusta No sé, él dice que cada que viene aquí Y come una polla Dice que le duele la garganta ¿Qué será? a mejor esta! Pasa Yo una banderilla ¿Una banderilla? ¿Tú quieres algo Diferente Y ahorita los vamos a pasar a probar No, yo estoy bien, gracias No, no, no, bien, sí, ¿Cómo otra ¿Cómo especial o Una suprema ah, Bueno, dame una especial Una especial ah, Se quería libro ¿eh? Ahorita vamos a pasar a probarlas ¿eh? Exacto, ahorita vamos a pasar a probarlas Pero Mario, primero prepararlas Sí, hay que prepararlas Quiero mostrarle a ver cómo las hacen ¿eh? Claro Mario Y una pregunta ¿Para qué es el tubo que está ahí? Pues para que saques, saques tu sueño frustrado. ¿no? Ah, ¿qué? Okay. A ver, ¿quién tiene ese nano? No, no. Es que no, no. Es copeta, ese, eh, no. <risa> ese, habíamos quedado que ese era un conejo. Sí, ese es un conejo. Mira, le puedes es poner... No, le puedes poner... No, es un conejo porque, mira, le puedes poner las orejitas, mira. No, pero no son... Esas son para nano, Mario. No, tengo una escopeta. ¿no? <risa> a ver, ese tú <risa> me llamó <risa> la atención. <risa> <risa> es nuevo esto aquí, ¿verdad? ¿Lo puedo usar? Claro. Pero si sí, una vueltilla, si se cae, nano, no sé, no ahí si sí te caes, tu bronca, eh. Sí. A ver, si se va a caer, sí, biche, ¿sí, estás, estás, ¿sí, no caes, estás sí, pesado, te... lo vas a madriar. Está uh, así, <risa> no, está flojo, ya digo, está está flojo. No, mejor ahí se sí le dejamos, nano, ahí la dejamos. Ah, La polla chiquita. No Nano, no, te, te habla. te habla. Ay, ¿Qué es presente? ¿Sí, señor? Quiere sí, este esto de la polla chiquita. Yo soy el mero, es el mero. Se te ve que se este ve es Gracias, gracias, gracias. de no. ¿no? dulce de leche? ¿Quién me la pidió? Yo. No, Nano. ¿Cómo te gusta la polla? Negrita, blanca, blanca, blanca, Se le ve la cara que es medio cachondo. No, en la sangre viene no escrito eso, que le, va va poner, <risa> le voy a poner niños el de negro, eh. Pero un poquito porque no me gusta el chocolate. Es más güerito. <risa> no, no, sí, nada, no, no. Se ve rico, eh. Tres no, ¿La ¿Cajita? No. La cajita. Yo la pedí. ¿No? Ah, yo, ¿verdad? Yo, yo, yo la pedí. Ya ni te acuerdas que, ¿te vas a comer? Ya, ya ni me acuerdo. <risa> no, no, no, está bien, dame el chocolate. no se acuerda de tanta que come. Si te creo, si te creo. ¿Te acuerdas de chocolate? Sí, porfa. ¿Tú? ¿Tú no No, no, ¿Te lo he hecho? ¿Te los tomes? No, no, eso no, no me los tomo a probar los tuyos Sí, mejor, sí, hay que stop, probar amigo. Okay. amigo? la salada le pongo capso Sí Ah, ¿tú yo lo pedí? Sí, es salado, el mío, Mario ¿Te gustan los saladitos, entonces? No, muy sí. normal A ver, ah, es que ese es como... <ríe> es como banderilla Banderilla, Mario. para los que no conocen ¿Qué, ¿Qué viene siendo banderilla? A ver, tú explícale Pues... Un chingado pan con una salchicha adentro es diferente sí. Sí, Es que es diferente, el de este viene relleno con dulce Ajá, los de nosotros. Es dulcecito Y miren oh, Se chingada. ve rico, la neta, se... hay que ir a probarlo ¿Cuál, ¿Cuál se ve más bueno, el de Nando ¿Sí? o el mío? Se no? la comes todo, si no te la metemos, amigo Ay, no, Ay provecho Aprovecho Ay, Ay Tomas por gusto, no vamos a tomar todo. Sí, tomas por gusto. Entonces hay que pasar a probarlas. Exacto. Gracias, eh. Gracias. Que vaya muy bien, chicos. Ay, papá. Ya Ay, ya la te descubrimos. descubrimos. Le gusta. <risas> sí, le gusta. La, rápido, da rápido Yo sé me la que voy te gusta. Yo sé que te encanta. <risas> bueno, pues mañana van a ver qué vamos a dar con dolor aquí en la garganta. <risas> Ay, no, hombre, Ay, Nano. ¿Qué pasó? Ya, Ay, prueba a mí ya, me han ha probado a la tuya. Sí, ¿sí? claro. vamos a probar. Todos vamos a probar las, las de todos. No. No, la, ya no pueden vamos a probar, pero son mis Ay, no, hijos. Yo, tengo miedo, tengo miedo. Dale, Dale, dale, dale. No, me quede viendo porque mira muy feo. Dale, dale. Que dolor. Ah, rica. ¿Qué tal? ¿Del 1 al 10 cuánto le da? Un 20 va a decir, eh. <risa> Unos <cientos? risa> Está rico, loco. Sí, la ¿Está, está rica. A ver, que prueba la tuya la banderilla. A ver. Ay, ay, Paul. Muy agresivo. Muy cabrón. rápido, ¿eh? Muy mm. rápido. Sí. Chulada. La de Mario la preparó sí. con todo, ¿eh? Bien preparadita. No, sé, no sé por qué le echaron más que la de Nano, a esta. Porque la tuya es especial, creo. Soy especial, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué no pedí canto? Ah, la. Cómo está, Mario? Del 1 al 10. Cuando haciéndolo bien palagoso. <risa> Sabe bueno. ¿Sabe bueno? Nano. La mira está riquísima. A ver, pues Paul? Vamos a comérnoslas. Te <risa> aprovecho, <risa> Nano. ¿Ah? Aprovechito. No me gustó. ¿Sí te, te gustó? No. Nah. <risa> no. Le encantó, <risa> Ya terminamos, ya finalizamos. Miren, Paul se comió la mitad nomás. Sí, yo, yo no soy tan goloso. Mario y Nano se comieron todas completitas. Hay que pasar a retirarnos, Nano. Es ya a fue. lo que venía, papá, a comer. Exacto. O sea, a lo es. que venía, rápido. A comértela Entonces, toda. Ustedes se ¿ustedes hacen un poco Ustedes son más pícaros que yo y, a, y aquí se hacen los. Es que eres, no, muy, ag que no. eres, eres muy agresivo, Nano. No, ya vimos, miramos madre. que sí. No, pero está bien bueno, Nadita. Está recomendado. Si quieren polla, vengan a comer polla. Ajá, aquí se llama La Santa Polla Está aquí en Puerto no, no sé, pero me duele mucho la garganta. Es muy Más y, tarde nos y, vemos. Y, ya empezó, a ya empezó el dolor. ¿eh? Entonces, vámonos, <ríe> vámonos, Mario. Entonces, esperemos les haya gustado este video y dejen su like, suscríbanse en la campanita y vayan a seguirnos a Facebook, exacto, a Instagram y a TikTok, Mario. Ahí estaremos activos. Así que nos vemos en un siguiente video. Ajá, así que vamos por más videos Hasta el siguiente video.